Yo soy Laure de de la empresa OIC, pertenezco a la Cámara Argentina de la Construcción. Eh, es la primera vez que vengo a un evento de la Escuela de Negocios. Me pareció sumamente interesante la posibilidad de poder articular los trabajos con las empresas del sector de la construcción y aportar el conocimiento. El evento que hoy... Nos convocó, la verdad que me dejó mucho para, para mi empresa en particular y para las empresas eh, de la construcción también. Creo que es muy importante la gestión de conocimiento porque realmente es lo que asegura la trascendencia de las empresas eh, de, de, que, que nos convocan a nosotros como te decía antes, me parece sumamente importante porque creo que se puede vincular con las, empresas, con las diferentes empresas del sector y que puede ser un buen momento de comunión entre las empresas de la construcción, que no están vinculadas por ahí a la, a la universidad específicamente. Y creo que desde la universidad se les puede aportar mucho y nosotros también podemos aportarle bastante a la universidad.